Julia Mengolini y su polémica frase contra Jimena Barón, postear tres fotos por día de tu C. No es empoderamiento. La periodista criticó las fotos sensuales de la cantante y generó un gran debate en las redes sociales. Entérate más, en la nota. Julia Mengolini despertó polémica en las redes sociales luego de que publicara una foto de su panza con una fuerte frase dedicada a Jimena Barón. Últimos días de panza al sol ed, ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo, escribió la morocha en su cuenta de Instagram. Tras las críticas que recibió en su posteo, la periodista aclaró, se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su C. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no, tengo algo en contra de ese C. ¿Celestial? Claro que no, ¿quién pudiera portar semejante OJ? ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es no amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, continuó en su cuenta de Twitter.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 Tener un lomazo y postear tres fotos de tu C. Por día no es empoderamiento. Compartir. Muchas respuestas del tipo si sí quiero muestro el culo y me siento empoderada eh, pero por supuesto, boludas. Hagan de sus C. lo que quieran. Pero sepan que sus C. no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión, continuó. Además, expresó, empoderarse es mostrar un c, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser sentirte más linda porque entonces tu empoderamiento está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre, concluyó Filosa. Julia Mengolini criticó a Jimena Barón: postear tres fotos por día de Tuce. No es empoderamiento. La periodista se refirió a los posteos que realiza la actriz y cantante en sus redes sociales. Sin quererlo, Julia Mengolini generó polémica por una frase que escribió en un posteo en Instagram en el cual lució su embarazo de casi nueve meses. A punto de dar a luz, la periodista bromeó con sus seguidores por publicar tantas fotos de su panza y lo hizo comparándose con las fotos hot que suele subir a sus redes Jimena Barón. Últimos días de panza al sol. Et, ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo", escribió desde el lago Moreno en la provincia de Río Negro, en donde disfruta de sus vacaciones junto a su marido Federico Vázquez. Al notar que sus palabras generaron controversia entre sus 150.000 seguidores. La periodista publicó un extenso texto en el que hace énfasis en el empoderamiento de la mujer. Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella?. Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¿quién pudiera portar semejante ojete? ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es, no amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión, escribió antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión.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 Tuiteo Mengolini en referencia a Jimena Barón que, entre otras fotos junto a su novio o su hijo, suele publicar imágenes de su cuerpo. ¿Qué? Muchas respuestas del tipo si sí quiero muestro el culo y me siento empoderada pero por supuesto, boludas. Hagan de sus culos lo que quieran.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 Los tweets de Julia Mengolini.